Vale. pues eh, Buenos días, según desde Bruselas. Eh, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la delegación de, de Navarra ante la Unión Europea. En esta ocasión, sobre oportunidades para juventud, deporte y educación bajo la acción Cados del programa Erasmus. Eh, nos da la bienvenida institucional nuestra consejera de, eh, de Relaciones Ciudadanas, Ana Aure. Bienvenida. Buenos días, Esquer Casco, Beatriz, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Según Angusti, Ongi Torriak, Vestevein, Nafarraco Gobernuak Bruselan, Duen, Nordeskadichak, Europa Cocaiburus, Antola Turico y Arunali Batera. ekimen Equimenonek, Europa, Nafarra, Urbildunaidugu, Amago, Segunean, Bein, Antola Cheno y Ditugum, Formasio esta cuncha hauetan, Nafarroako agueta, nafarroco, edad y ei, quien, el nagusia, jorratzen ditugu. errita rekiko, arremanetaco, sayeco, campo, ekinchaco, susenda dicha nagusia den, vimilla oitabat, vimilla oita lau, alina co, campo, ekinchaco, planaden, lan, ardace, taco, batean, barruan cocachenda. Ardatz horrek, hain el Buru horidu, Europa etagure eta gure erkidegorako ulergarriagoa egitea. Decía que bienvenidas, bienvenidos una vez más a una nueva jornada organizada desde la de, de, Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Como ya conocéis, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días aproximadamente y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 2021-2024 de la Dirección General de Acción Exterior, eje que busca precisamente el objetivo de acercar y hacer más comprensible Europa a nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como Gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la delegación de Navarra en Bruselas es fundamental ya que monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de la calidad europea. Porque queremos estar presentes en Europa con voz propia, pero también que Europa esté presente en nuestra día a día en Navarra. Por eso nos satisface concluir en actos como el de hoy, una jornada en la que vamos a abordar las oportunidades del programa Erasmus Plus, que va más allá de la movilidad estudiantil. Y hoy aquí escucharemos dos ejemplos muy interesantes. Por parte de la Universidad Pública de Navarra, Martín Larraza Quintana explicará Aires Sin un proyecto en el que desde la Dirección General de Acción Exterior colaboramos activamente en la búsqueda de socios para la configuración del consorcio y tengo que decir en este sentido que me alegra ver que finalmente ha sido financiado. Por otra parte, el proyecto de la Universidad de Navarra, Kinesis, servicios asistenciales, en el que el Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra tiene también un papel clave y que conocemos de la mano de Ruth Brett. También contaremos en este foro con Alfonso Gentil, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, y por parte de la Comisión Europea con Marta Muñoz. Sergio Pérez, el director general de Acciones exterior será quien clausure el seminario. Esta sesión se suma así a las 11 formaciones organizadas por el Departamento de Relaciones Ciudadanas durante 2022 que han versado sobre distintos temas de especial relevancia para nuestra comunidad. Desde las buenas prácticas para la sostenibilidad y la economía circular en el sector industrial, oportunidades de financiación europea para el sector audiovisual, el programa Innovation Fund para proyectos de demostración en tecnologías bajas en carbono o los programas europeos Horizonte Europa, Cooperación Transfronteriza, Sudoe, Atlantic, Euro y POCTEFA o las novedades sobre la nueva Baja uso Europea. Como decía, es nuestro objetivo tratar de acercar la realidad europea y hacerla más comprensible. Y lo hacemos por nuestra vocación europeísta, porque defendemos que construyendo entre todos y todas Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad, contribuyéndola a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la Unión. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso, se trata de un modelo que solo puede garantizarse en la colaboración público-privada y con el conjunto de la ciudadanía. Y como no, también con los profesionales y los agentes sociales que de forma activa participáis en este empeño. Gracias, Esquer Casco, por todo esto, a los y las ponentes que hoy nos acompañáis, a todas vosotras y vosotros por asistir a esta jornada que a buen seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperemos que se vea también enriquecida con vuestra participación. Muchas gracias, Escarga. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la primera presentación a cargo de Marta Muñoz, de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, que nos va a presentar el marco europeo de Erasmus Plus, en concreto de la acción CINFADOS. Adelante, Marta. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por esta presentación. Eh, voy a compartir un momento mi pantalla. Vale, creo que ya la podéis ver bien. Vale. Bueno. Eh, soy eh, Marta Muñoz y trabajo en la Comisión eh, Europea, concretamente en la Dirección General para Educación, Cultura, Juventud y Deporte. En mi, eh, mi unidad eh, se dedica a, concretamente a los sectores de la eh, educación escolar, adulta y la formación profesional. Pero voy a presentaros un poco las oportunidades dentro del programa Erasmus Plus eh, de manera general para todos los sectores de la educación. Um, bueno, En primer lugar explicaros, eh, seguramente ya, ya os sonará de algo, lo conoceréis muy bien, lo que es el Espacio Europeo de Educación, es eh, la agenda política en el sector de la educación, es un poco el plan de acción que la Comisión Europea espera de aquí a 2030 y concretamente el objetivo es del Espacio Europeo de Educación pues eliminar todas las barreras al aprendizaje y mejorar el acceso a la educación en igualdad para todos, una educación de calidad. Eh, bueno, Hay diferentes eh, acciones concretas, pero de manera general lo que significaría este Espacio Europeo de Educación es eh, que pasar tiempo en el extranjero a lo largo de los estudios de, se convertirá en una norma, todo el mundo te, pasará un periodo en el extranjero. Eh, para ello será necesario que se reconozcan auto, automáticamente las eh, cualificaciones escolares mediante sistemas de créditos y para ello la Comisión Europea está trabajando eh, junto con los Estados miembros en mejorar esta re, este reconocimiento de calificaciones. Eh, hablar dos idiomas, además de la lengua materna, será, se convertirá en la norma. Y eh, todo esto conllevará una excelencia en la educación y a una internacionalización de los sistemas educativos y eh, los eh, ciudadanos eh, tendrán eh, un fuerte sentido eh, de identidad europea. Para conseguir todo esto, el Erasmus Plus es uno de los instrumentos principales de los que disponemos. Entonces, el Erasmus Plus uh, ofrece diferentes oportunidades para las organizaciones a todos los niveles de experiencia e intereses que, por supuesto, trabajen en el sector de la educación. Y um, es un marco de cooperación que permite desarrollar eh, capacidades de las organizaciones y de los individuos y, y um, su objetivo al, uh, su objetivo general es contribuir al crecimiento sostenible al empleo de calidad la cohesión social mediante uh, el impulso de la innovación y como he dicho el refuerzo de la identidad europea etcétera para ello uh, tiene dos um, bueno lo, lo Uh, realiza de dos maneras. Primero, mediante la movilidad de estudiantes y personal, por lo tanto desarrollando las capacidades de los estudiantes y los profesores, pero también eh, mediante la internacionalización de las organizaciones, es decir, desarrollando las capacidades eh, institucionales también. Aquí presento un poco la estructura del programa, en primer lugar, de la Acción Clave 1, en la que hoy no nos vamos a centrar, a pero que, como ya sabéis, eh, contiene todas las eh, oportunidades de movilidad de estudiantes, eh, alumnos y profesores, y principalmente quería explicaros que desde 2021 el nuevo programa se ha incluido también la movilidad de la movilidad en educación primaria, secundaria, formación profesional ya asistía, pero también educación adulta. Y estamos, bueno, está siendo un éxito. Hay un montón de, de solicitudes para movilidades de alumnos de, de edades muy variadas y eh, la movilidad de profesores que también existía ya en el eh, programa anterior, pero que tiene ahora otras oportunidades también. Así que os invito a, a ir a la, a la guía del programa y informaros más sobre esto si os interesa. Eh, respecto a la acción clave 2, es la que digamos, eh, contiene todas las acciones que um, tienen como objetivo impulsar la cooperación entre, entre organizaciones y uh, hay tres bloques las asociaciones para la cooperación las asociaciones para la excelencia y las asociaciones para la innovación ahora las voy a explicar un poquito cada una el nuevo programa también trajo una novedad que fueron las eh, prioridades transversales o horizontales que son la inclusión, la sostenibilidad eh, digital y la participación activa. Estas prioridades eh, son horizontales porque son eh, re relevantes para todas las, las acciones del programa. Y esto quiere decir que cada proyecto eh, financiado por el programa tiene de alguna forma, tiene que eh, trabajar en una de estas prioridades. Voy a pasar directamente a la primera a la primera acción de la acción clave 2, que son las asociaciones para la cooperación. En... Estas asociaciones para la cooperación, bueno, hay dos tipos, ahora los explicaré, pero el objetivo principal de esta acción pues, es permitir a las organizaciones eh, que participan adquirir experiencia en cooperación internacional y crear esas redes transnacionales, eh, desarrollar y fortalecer capacidades y propiciar la transformación. Um, intercambiar buenas prácticas entre ellos e implementar eh, ideas innovadoras y producir resultados concretos eh, con una dimensi dimensión europea de carácter innovador y de alta calidad. Eh, la fecha límite para estas solicitudes es el 22 de marzo, o sea que aún hay más de un mes para preparar proyectos. Esta, es esta, esta acción está gestionada por las eh, agencias nacionales de cada estado miembro del programa. En este caso, en España, eh, la Agencia Nacional es el pie, y hoy te contamos con, eh, con la participación de Alfonso, que os explicará más eh, sobre esta, esta acción en concreto desde el punto de vista de la Agencia Nacional y el trabajo que, que se hace allí. Pero básicamente eh, hay dos tipos de asociaciones para la cooperación. Están las asociaciones a pequeña es escala y las asociaciones eh, de cooperación, que son como el formato más grande. Um, los elementos determinantes son el tipo de organizaciones involucradas, si son muy expertas en, en el programa y también en el sector en el que trabajan o si son recién eh, llegados al programa, newcomers, como se dice. También eh, los objetivos que, que tiene el proyecto y el impacto esperado, por supuesto. Estos son elementos determinantes que os ayudarían, si tenéis interés en solicitarlas, a decidir entre el formato grande o el pequeño. En la guía del programa encontráis también más explicación sobre esto que os puede ayudar. Eh, más concretamente, los requisitos para cada uno de, de los formatos. En primer lugar, las sociedades de cooperación, las grandes, están abiertas a cualquier tipo de organización activa en los ámbitos de la educación y la formación, las pequeñas igual. Eh, y deben participar como mínimo tres organizaciones de tres países del programa diferentes. Duran entre un año y tres años. Y se puede elegir tres tipos de subvención las que veis en pantalla. Las asociaciones de pequeña escala, por su parte, Basta con que tengan dos organizaciones involucradas de dos países diferentes y pueden ser más cortas. Pueden ser medio año, entre medio año a dos años. Y las subvenciones, como ves, también son más pequeñas. Es muy importante eh, explicar que eh, la subvención son lo que en inglés llamamos eh, LAMPSAM, que es como la suma eh, una suma concreta y total que no se puede ni, ni reducir ni ampliar. Es decir, este esta cantidad se convierte en la característica del proyecto. Entonces, eh, la, el proyecto tiene que adaptarse a lo que se considere que es uh, proporcional a 120.000 euros, por ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta el principio de cofinanciación, es decir, el, el programa Erasmus eh, debe cofinanciar hasta un 80% de cada proyecto. Por lo tanto, el proyecto, eh, la solicitud de proyecto debe explicar un poco cómo oh, el alcance y el impacto y las actividades van a ser en realidad eh, un poco un poco más extensas para explicar este, este 80% de, de cofinanciación y eh, muy importante la evaluación de estos proyectos va a ser meramente eh, cualitativa y proporcional a los objetivos de cada, de cada proyecto y a la naturaleza de las organizaciones implicadas. Es eh, lo que llamamos evaluación basada en la calidad de los resultados y no tanto en eh, cuestiones financieras, sino realmente en un análisis detallado de eh, los resultados del proyecto. Es muy importante eh, que, que, se, que el vínculo entre las asociaciones, entre el proyecto y las prioridades políticas quede muy claro. Eh, para ello, como veréis en la guía del programa, que, que es en la convocatoria, eh, hay... Explicadas las cuatro prioridades transversales que he mencionado antes, que son aplicables a todos los sectores de educación y del Erasmus o sea, juventud y deporte también. Y um, luego tienen también prioridades específicas, cada sector tiene sus prioridades específicas. Um, al, al hacer la solicitud se pide que cada solicitante es, eh, selecte ca, cada proyecto, seleccione um, al menos una prioridad o horizontal o específica, pero tiene que, que haber un, un vínculo claro y eh, justificado. Ahora voy a pasar a explicaros un poco rápidamente las acciones gestionadas por la Agencia Ejecutiva en Bruselas, la Agencia Europea de Educación y Cultura, eh, AKEA que tiene toda su información en la página web si queréis visitarla y las solicitudes esta vez se, se hacen a través de otro portal, que es el Funding Tenders Portal, que igual lo conocéis eh, ya porque es el, el portal donde se encuentran eh, todos los programas de la Unión Europea ahora mismo, sea el single entry point. Eh, por ejemplo, Horizonte Europa también se encuentra allí y las solicitudes también se hacen por allí. En primer lugar están los centros de excelencia profesional, para aquellos que trabajéis en formación profesional son muy importantes, pero también si trabajáis en universidades o bueno autoridades eh, públicas, todo, eh, todo el tipo de organizaciones pueden solicitar estos proyectos y son redes internacionales de colaboración que operan a nivel local y constituyen la piedra angular de los ecosistemas de capacidades para la innovación. Entonces, operan a nivel local, pero también internacional, porque conectan estos, um, estos networks, estas redes locales, se conectan a, a nivel internacional, eh, con el objetivo de promover la excelencia profesional, garantizando capacidades y competencias de alta calidad y bueno, tienen el, el carácter innovador. Es muy importante y se pueden financiar hasta 10 proyectos al año y cada proyecto dura cuatro años. El plazo de solicitud es, de solicitud es el 8 de junio. Las alianzas para la innovación son, um, son es, es una acción que tiene como objetivo um, Juntar y, uh, digamos, promover las alianzas entre eh, educación superior, eh, formación profesional y empresas. Y, por, y por lo tanto, reforzar eh, las capacidades de innovación en la Unión Europea. Mm apoyo de mentalidades emprendedoras, desarrollo de nuevas capacidades, facilitación de los flujos de conocimiento y corrección de los desajustes de capacidades entre el sector educativo y el, eh, y el laboral y tienen hay dos lotes de dos tipos de proyectos diferentes y el plazo de solicitudes es el 3 de mayo. Los lotes son el primero alianzas para la educación y las empresas que son mínimo ocho organizaciones de cuatro países, son, estos son proyectos bastante grandes, um, y en cada propuesta debe figurar uh, como mínimo tres instituciones de educación, eh, y mínimo un proveedor de formación profesional. Y hay una lista orientativa de actividades que, que se incluyen en el proyecto. Las, el otro lote, el lote 2, son alianzas para la cooperación sectorial, sobre capacidades eh, que consiste en diseñar soluciones concretas de desarrollo de capacidades en uno de los 14 ecosistemas industriales dentro del nuevo modelo de industria para Europa y se elige un proyecto al año para cada, cada sector eh, para cada ecosistema industrial en este caso la lista de actividades es cerrada y eh, hay que, los proyectos tienen que desarrollar eh, ciertas actividades eh, aquí os he puesto algunos ejemplos para que os hagáis un poco a la idea mmm, de cómo son estos proyectos como vais a recibir la presentación después o podéis eh, consultarlos más tarde los proyectos con visión de futuro estos proyectos implementan actividades sectoriales o intersectoriales para fomentar la innovación en términos de alcance, métodos y prácticas pioneras y también garantizar la transferencia de la innovación entre, a diferentes niveles, locales, regionales, también entre países, entre sectores. Este, este, estos proyectos son realmente tienen ese aspecto intersectorial. Eh, de nuevo, la asociación debe, estar, debe ser diversa, compuesta por una mezcla de organizaciones públicas y privadas variada y hay diferentes prioridades. Eh, en este caso he puesto los del sector de la formación profesional, pero os invito a que, a que consultéis la guía del programa y ahí están todas explicadas. El plazo de aplicación para las solicitudes es el 15 de marzo. Y por último, eh, la acción de desarrollo de capacidades en la formación profesional. Es, eh, este, estos proyectos existen también en, la, en educación superior, desarrollo de capacidades en educación superior, en juventud y en deporte. Eh, son proyectos de cooperación internacional entre organizaciones activas en el ámbito de la formación profesional, en este caso, eh, en los países del programa Erasmus+, pero también en terceros países no asociados eh, al programa. En la eh, guía del programa veréis que mm, hay prioridades también eh, regionales, um, es decir, uh, pues uh, eh, no, me, no me acuerdo ahora de memoria, pero... Uh, una de las prioridades es Latinoamérica y otra África, pero tenéis, tenéis que, que leerlo mejor y, y ver en qué, bueno, en qué sector o en qué región está justificado para vosotros solicitarlo, si estáis interesados. Y uh, bueno, el objetivo de estos proyectos es apoyar las instituciones y los sistemas de formación profesional o de educación superior de terceros países, eh, en concreto, su pertinencia, accesibilidad y la capacidad de respuesta. Hay una lista de ámbitos temáticos cerrada, objetivos geográficos, como digo, y um, el, son cuatro organizaciones de un mínimo de tres países. Um, y como veis, eh, también la duración es flexible. La podéis elegir. El plazo es un poco corto porque es el 28 de este mes y bueno aquí simplemente os he puesto links para sitios que pueden ser de utilidad cuando estéis preparando una solicitud de proyecto tenemos para el sector de educación y e twinning es un sitio muy exitoso donde los profesores y otros trabajadores del sector de la educación van colaboran, hacen proyectos virtuales, hay un montón de recursos pedagógicos y, y, y otra información relevante. Um, tenemos Epale, que es uh, también una plataforma educativa donde se comparten un montón de, de resultados, de ideas, de proyectos, pero esta vez en el ámbito de la educación adulta para enviar las solicitudes de las acciones que están gestionadas por las agencias nacionales, es decir, la acción clave 1, que incluye toda la movilidad de estudiantes y profesores y las asociaciones para la cooperación que acabo de explicar, eh, hay un portal que no es el Eftop y está el link aquí puesto. Y uh, luego estos son tres... tres um, brochures, tres pequeñas guías que hemos hecho para cada uno de los sectores en los que trabajo, educación escolar, formación profesional y educación adulta, y que explica todas las oportunidades que hay en esos sectores. Um, y aquí algunos links más que podéis consultar más tarde. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Eh, bueno, como Marta eh, tiene que, que marcharse, eh, por favor eh, pedimos a la audiencia si alguien tiene preguntas o comentarios, eh, mejor formularlos ahora, si no los cogeremos y, y os escribiremos más tarde las respuestas. Pero si queréis levantar la mano o poner alguna preguntilla en el chat. No, parece que no. Bueno, pues si no, te las, te las mandaremos luego, ¿vale, Marta? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos ahora de Europa a, al Estado y contamos con, con Alfonso Gentil, director de SEPIE, que nos va a dar un poco la, el contexto nacional. Hola, buenos días a todas y, y todos. Como bien dice Beatriz, soy Alfonso Gentil, director del SEPIE, que es la Agencia Nacional en España, para los ámbitos de la educación y la, y la formación, además del. de compartir pantalla. Además del SEPIE, en, en España hay otra agencia nacional que es el. EINJUVE, el, eh, que es la agencia nacional en los ámbitos de la juventud y del de, deporte. Voy a hablar brevemente de quién, de quiénes somos en el SEPIE, la estructura y las oportunidades del programa Erasmus Plus, aunque ya Marta de, ha explicado básicamente lo más importante, y los resultados en España, así como la convocatoria del año 2023, centrándome sobre todo en la acción clave dos asociaciones para la, la cooperación. El SEPIE, como bien, eh, como ya he comentado, es la Agencia Nacional en los ámbitos de la educación y la formación, esto incluye educación superior, eh, formación profesional, educación escolar y educación de personas adultas, pero también somos la agencia nacional de internacionalización de las universidades españolas por el mundo. Somos un organismo autónomo que incluye estas dos funciones principales, si bien el programa Erasmus Plus ocupa el 90% de nuestro trabajo. El... Somos la primera administración del Estado español que a la que se le ha otorgado el sello FQM 200 eh, y esto es porque gestionamos todos sin papeles y nos han acreditado la excelencia y la calidad en la organización y el desempeño de la automatización de procesos digitales, es decir, todas los, los, las convocatorias del programa Erasmus Plus se hacen por vía digital. En, yo animo, además de visitar los, los portales que nos ha comentado Marta desde la Comisión Europea, la página web sepie.es, que pues, las visitas han ido incrementando en los últimos años, así como nuestras redes sociales y en concreto en nuestro perfil de YouTube, porque hay muchísimos vídeos explicativos de determinada, de innumerables jornadas en todos los sectores y hay explicaciones muy específicas, aclaraciones de dudas, sobre cómo presentar proyectos Erasmus Plus, en plazo, en qué forma, y, y creo que es bastante ilustrativo, ya que en la mañana de hoy pues, voy a dar unas breve pincelada, pero no me va a dar tiempo a entrar con detalle todo lo que me gustaría. El programa Erasmus Plus para el periodo 2021-2027 quería reseñar que tiene un presupuesto de más de 28.000 millones de euros, 2.200 de ellos destinados a la dimensión internacional, es decir, fuera del ámbito de la Unión Europea, el 70% del presupuesto es para proyectos de movilidad, la llamada K1, y el 30% para proyectos de cooperación, donde se engloba la K2. La estructura del programa ya la ha comentado Marta, pero quería resaltar que desde el CPI gestionamos la acción clave 1 como agencia nacional y parte de la acción clave 2, en concreto las asociaciones para la, la cooperación. Y ya ha comentado también Marta las prioridades y no entraré mucho más. En, ella. en cuanto a lo, los países del programa, que son con los que se puede hacer sobre todo cooperación dentro de la acción clave 2, son los que están en azul. En esta presentación son los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países asociados al programa, en los que se incluye Turquía, Islandia, Noruega o Liechtenstein o Serbia, entre otros. Y el resto son terceros países no asociados al programa que normalmente están destinados para la acción clave. Uno, eh, movilidad sobre todo hasta ahora en educación superior, aunque ahora se abre a otros sectores y a otro tipo de acciones de clave 2 gestionadas de manera centralizada por la Comisión Europea. Es decir, que desde el SEPIE hacemos la gestión descentralizada de la K1 y parte de la K2 y el resto es lo que ha explicado Marta por parte de la Comisión Europea. ¿Qué es lo que conseguimos o se puede conseguir ...para los nuevos que puedan estar interesados en el programa... ...gracias al proyecto Erasmus Plus. Pues sobre todo, transformar la metodología de los espacios de trabajo... ...desarrollar proyectos educativos de alto impacto... ...no solo en el propio centro, sino toda la comunidad educativa... ...la, la región, la comarca, la comunidad autónoma correspondiente... ...se aumentan los horizontes tanto del alumnado como del profesorado... ...se establecen redes de cooperación y contactos con otros lugares de Europa, por supuesto, y se mejora la propia institución gracias al programa Erasmus. Plus. Y es en eso en lo que trabajamos todos los, los que estamos implicados un poco en este programa. Por tanto, se ofrecen oportunidades para instituciones que pueden mejorar gracias al programa, para personal, ya que eh, tanto en la movilidad como en las acciones de cooperación es el personal que debe implicarse redactando proyectos y participando en los mismos. Por supuesto, para estudiantes, que son los que reciben esa educación y la educación es para el estudiante en todas las etapas educativas. Y estamos hablando desde niños menores de edad hasta adultos de, de cualquier edad. Y, en definitiva, lo que ofrece Erasmus Plus son oportunidades en inclusión. Y en esto también apuesta de manera muy fuerte la Comisión Europea y desde las agencias nacionales tenemos fondos específicos para... Eh, personas con dificultades de cualquier tipo, tal que sea una discapacidad, dificultades de carácter geográfico, por estar lejos, económico, cultural, etcétera. En Erasmus Plus, en el año 2022 en España, hemos vuelto a obtener unos resultados muy importantes. Voy a pasar brevemente por la, la K1. Eh, simplemente... Para que sepan, eh, SEPIE financió en el año 2022 más de 3.100 proyectos, con un total de 114.000 movilidades y un presupuesto de 214 millones de euros. En, por sectores, educación escolar son 35 millones de euros, en formación profesional en cada uno son 38 millones, en la educación superior... Dentro de Europa son 137 millones, que es la, la K-131, y fuera de Europa, que es la K-171, es decir, con todos los países del mundo, más de 20 millones de euros. De los cuales, por ejemplo, hay una cofinanciación del Ministerio de Universidades de 2 millones de euros para la región de América Latina. Y los países favoritos de los estudiantes españoles pues, son Italia, Reino Unido, Francia, Polonia y Alemania. En el informe anual de la Comisión Europea, cuyo último año publicado es 2021, España se sitúa con el primer destino europeo del programa Erasmus Plus en educación superior y el segundo como país emisor de estudiantes de educación superior que van a terceros países. Pero, como bien hemos comentado, eh, bueno, y, perdón, y en educación de personas adultas, hay un presupuesto menor que en K2, es de 3,4 millones de euros, ya que las movilidades hasta ahora han sido pues ...han tenido menor financiación en este sector. Pero como he, han comentado antes, perdón, eh, la, Erasmus no es solo movilidad. Hay, hay que resaltar la importancia de los proyectos de asociaciones para la cooperación. En este sentido, educación escolar, en educación escolar lo que se ofrecen es sobre todo a centros educativos... ...pero también a universidades, administraciones públicas y otras organizaciones de este sector que puedan mejorar la calidad de la educación, la inclusión, la atención a la diversidad y el patrimonio cultural europeo a través de asociaciones para la cooperación, que desde España se gestionan 10 millones y medio de euros para distintos tipos de proyectos, desde cuantías, como ha comentado Marta, de 120.000 euros a 250.000, o los mayores de 400.000, dentro de asociaciones acreditadas y asociaciones a pequeña escala como he comentado, que son de proyectos menores. En cuanto a la formación profesional, ahí se amplía un poco más el abanico de instituciones beneficiarias, puesto que son asociaciones empresariales, cámaras de comercio y otras organizaciones las que se unen a los centros educativos para proyectos en formación profesional del programa Erasmus Plus, ya que se introducen nuevas tecnologías, la metodología docente, la inclusión, se fomenta la empleabilidad juvenil, ya que una experiencia de Erasmus Plus siempre otorga la posibilidad a aquel que la tiene de tener más facilidad a la hora de encontrar empleo, y se financiaron 7,84 millones de, de euros, la mayoría para asociaciones de cooperación y y una pequeña cuantía de 0,72 millones para asociaciones a pequeña escala, que quizás sea la, una buena manera con la que comenzar. Y como ahora veremos, tenemos más plazos para presentar asociaciones a pequeña escala. En el ámbito de Educación Superior, la cuantía es similar, son 7,67 millones de euros, se financiaron 24 proyectos de asociaciones para la cooperación, y se fomenta, igual que formación profesional, que eh, se, se crezcan capacidades digitales y ecológicas, la inclusión social, un mayor eh, aumento de las capacidades y los conocimientos de las personas implicadas. Y finalmente, la educación de personas adultas, el presupuesto es mayor, son 9,14 millones de euros. Y aquí el abanico de instituciones que participan vuelve a ser amplio, ya que no son solo instituciones de educación de personas adultas o universidades para lo largo de la vida, sino también fundaciones, asociaciones y administraciones públicas. La idea es que toda persona que esté matriculado en un centro educativo, en una biblioteca o en, en un centro cultural de su localidad pueda participar ya que esa asociación o ese centro cultural tiene proyectos de Erasmus Plus y puede participar en un proyecto europeo independientemente de la edad que tenga. Y la convocatoria de este año, y ya con esto termino, eh, los, eh, el, el presupuesto con el que cuenta España ha crecido con respecto a años anteriores. Así, tenemos en educación escolar 48 millones de euros, uniendo K1 y K2. En formación profesional… 48,7 millones de euros. En educación superior, 170 millones de euros, ya que hay que incorporar 40 millones de euros de cofinanciación del Ministerio de Universidades y 12,7 millones en educación de personas adultas. Los plazos de la acción clave 2, como ha resaltado Marta, tenemos el 22 de marzo para, como plazo de presentación de solicitudes, aunque habrá una segunda ronda el 4 de octubre en asociaciones de, a pequeña escala, con lo cual tendríamos un segundo margen eh, ahí para si hay instituciones que se lo están pensando. Y, y la de acción centralizada ya las ha comentado todo Marta y no me voy a, a parar mucho más. Quiero finalizar resaltando que el año 2023 es el año europeo de las capacidades y que los proyectos que versen sobre las capacidades van a tener mayor refuerzo con lo cual animo a todos los presentes a poder intentar presentar proyectos que lo que hagan sobre todo será mejorar las capacidades blandas de todos los individuos implicados en la, en la acción. Pues hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, yo me voy a quedar toda la sesión, si no, al final hay algún tipo de pregunta más específica, pues estaré encantado de contestar. Muchas gracias. Está silenciada, Beatriz. Beatriz, perdona, está silenciada. Gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Y pasamos ahora a, a dos proyectos eh, europeos, de, uy, de dos casos de éxito en Navarra de, de proyectos eh, Erasmus Plus. Eh, em, empezamos con Aries 4. Y contamos eh, con Martín Larraza Quintana, que es vicerrector en la UNA. Adelante, Martín. Eh, sí, gracias Beatriz. Creo que no quería compartir la presentación. Sí. Eh, vamos a ver. Sí. Uh... Vale, se, se ve, ¿no? La, la presentación. Sí, y se ve, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, eh, buenos días, según usted hoy. Eh, como bien decía Beatriz, soy Martín Larraza, soy el vicerector de Economía, Planificación de la Universidad Pública de Navarra y también el coordinador general del proyecto Aries 4. Y en primer lugar quería agradecer pues, la invitación a formar parte, a, a participar en esta jornada de hoy, pues exponiendo un poco eh, en qué consiste este proyecto o nuestra experiencia con. con con, bueno, con, las, con la una Alianza de la, de la Innovación, que es una de las acciones de, de la Acción Estratégica K2 que han ido comentando pues, eh, tanto Marta como, como Alfonso en, en el uso de la palabra. ¿no? Bueno, eh, el proyecto ARIES 4 eh, bueno, tiene por título Alliance for Regional Innovation Ecosystems Based on Smart Sustainable Specialization Strategies. Eh, y es un proyecto, como, eh, como decía, de la. Eh, Acción uh, A2, en concreto es una alianza de la innovación, para la innovación, uh, en concreto el lote 1 de las alianzas para la educación y las empresas. Como ha comentado antes Marta cuando ha explicado o ha esbozado el programa, eh, los, los objetivos generales de este, de este programa son los de fomentar eh, la innovación y la cooperación, eh, la innovación en cooperación, entre instituciones de educación superior, universidades, ¿no? eh, los centros de formación profesional, en las empresas y la sociedad en, en general, para crear eh, relaciones eh, estables y sostenibles en el tiempo eh, y que puedan proporcionar conocimiento a más, a más de un sector económico. ¿no? Uh, este, este tipo de proyectos eh, encajaban muy bien eh, nos encaja muy bien a la universidad, que somos somos un poco los promotores de, del mismo, porque dentro del, de lo que es la estrategia de la universidad eh, estaba la de tratar de buscar socios estratégicos estables a nivel internacional para, de alguna forma, potenciar o reforzar el que consideramos que es uno de los, bueno, que es uno de los dos puntos fuertes y además la misión de la Universidad Pública de Navarra, como es la contribución al desarrollo regional. Eh, para, los diferentes rankings que existen entre universidades nos sitúan, sobre todo a nivel estatal, como uno de los principales universidades, en cuanto a la contribución hacia el desarrollo regional. Y es un elemento que queríamos eh, reforzar. Uh, y eh, como decía, estas alianzas para la innovación encajaban muy bien en este propósito porque nos permitían, eh, por un lado, tejer bueno, o reforzar eh, nuestras relaciones con, eh, a nivel de Navarra, ¿no? con actores clave de la región, eh, como vemos posteriormente, pues es Sodena, el propio gobierno de Navarra. Eh, en este caso a través de la Dirección General de Formación Profesional, eh, los Centros de Formación Profesional, pero también a nivel eh, externo, porque nos permitía conectarnos con, con, con otros actores de otras regiones, actores que también fueran eh, relevantes o que tuvieran como misión fundamental el conseguir eh, hacer una, ¿no? eh, una, una, una contribución importante a lo que es el desarrollo regional eh, o de sus regiones, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, en este contexto, eh, puesto que este tipo de acciones nos permitían, este tipo de proyectos, eh, pues bueno, poder, como decía antes, tejer est estas relaciones, eh, buscamos eh, socios o algunos, eh, como decía, socios, empezamos por, las, por lo que conocemos mejor, ¿no? que son las, las universidades, las instituciones de educación superior, que también tuvieran como como objetivo fundamental el contribuir de manera eh, importante al desarrollo de sus regiones. Y en este contexto, eh, también como comentaba antes la consejera en su, en su intervención, con el apoyo del, de, de la Secretaría de Acción Exterior del, del Gobierno de Navarra, eh, nos pusimos en contacto con la Universidad de Calstad. Universidad de Kerstad que se caracteriza, o tiene uno de esos elementos fundamentales, el que tiene una academia para la especialización inteligente, un aspecto que Navarra es una política a nivel europeo, pero que Navarra tiene también un importante arraigo y que es, es, es elemento central de lo que sería la estrategia de desarrollo del propio gobierno de Navarra. Entonces, bueno, contactamos eh, con la Universidad de Calstad, eh, presentamos un poco el proyecto que ahora comentaré um, en qué va a consistir o en qué consiste, y a partir de ahí fuimos tejiendo lo que sería el, el consorcio del proyecto. ¿no? En este consorcio, como aparece en el mapa, aparte de la, nosotros en Navarra, eh, participan otras eh, regiones eh, europeas, que serían la región Barmland en, en Suecia, que es donde está eh, la Universidad de Karlstad, que acabo de comentar. Luego estaría la región del sur de Dinamarca en Dinamarca y por último eh, Gabrovo la región de Gabrovo en este caso la municipalidad de Gabrovo en Bulgaria. Entonces, bueno, eh, como digo, partiendo de ese primer contacto con la Universidad de Karstad y la región barland y también pues eso, en colaboración con, con, eh, con la Acción Exterior de Gobierno Navarra, pues fuimos un poco tejiendo esas redes, entrando en contacto pues, con eh, eh, universidades y actores de la región del sur de Dinamarca y actores y, y universidades en el contexto de, de, de la municipalidad eh, de Gabriel. Bien, eh, en concreto, este, nuestro consorcio eh, y este proyecto que tiene una duración de, de, de tres años, eh, lo conformamos actualmente nueve socios eh, coordinados por la Universidad Pública de Navarra, coordinados por nosotros y también contamos con eh, siete eh, partners o socios eh, asociados, ¿no? en este caso al, al proyecto de las cuatro regiones y con, eh, con encaje en el territorio con en este caso de Navarra, pues eh, en el cluster de eh, y, y lo mismo en, ot en otras regiones. Entre los socios eh, del proyecto, aquí en Navarra estamos en la Universidad Pública de Navarra, como decíamos antes, está el gobierno de Navarra a través del Departamento de la Dirección General de Formación Profesional, uh, está Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, en Suecia tenemos como socios a la Universidad de Calstad y al Centro de, de Energías Renovables Glava en el sur de Dinamarca la universidad del sur de Dinamarca y el, la empresa de public interiors que es una empresa consultora de desarrollo trabaja en desarrollo de proyectos en, en ámbitos de encina personalizada y desarrollo sostenible y en, en el en Bulgaria en la región de Gabrovo está el, el propio ayuntamiento de Gabrovo y el centro de, de desarrollo regional eh, RIC Ambitious Gabro. Bien. Uh, bueno, ¿cuál es el, el, el, el objetivo fundamental eh, de este proyecto? El objetivo fundamental eh, de este proyecto es que, eh, bueno, toma como, como todos eh, ustedes saben seguramente, eh, las, las estrategias de especialización inteligente eh, a nivel europeo, son una política que desarrolla la propia Comisión Europea en cada región para eh, buscando identificar y desarrollar las eh, propias eh, capacidades competitivas de las regiones. ¿Vale? Entonces, en el contexto de la especialización inteligente, ahora mismo estamos en un momento clave de cambio, puesto que se está pasando de las que se llaman las estrategias de especialización inteligente S3 a, a estrategias de especialización inteligente sostenible, perdón, sostenibles e inclusivas. Es decir, la estrategia de especialización inteligente S4. ¿Vale? Entonces, bueno, en todo ese momento ahora de, de desarrollo, de, de transición de la S3 a la S4... Entendíamos, entendemos que existen eh, importantes eh, posibilidades para generar nuevo conocimiento, conocimiento que ayude en esa transición, conocimiento que se puede generar o se debe generar, en, en, dada la complejidad, la amplitud del problema, en coordinación eh, nos, eh, con universidades, eh, centros del sector público, eh, empresas... Eh, y otros eh, agentes del, del ámbito educativo, incluso en la sociedad en general, de diferentes regiones, eh, pues para generar ese conocimiento y poder compartirlo y extenderlo a, de aquellas regiones que, quizás, como Navarra o Barranca, estamos más avanzadas en lo que es la implementación y desarrollo de este tipo de estrategias a otras regiones europeas, no solo las participantes en el proyecto, sino también eh, el conjunto de la, de la comunidad europea. ¿no? Entonces, este tipo de proyecto de la Agencia para la Innovación entendíamos que encajaba muy bien en, en este objetivo. Bien, eh, partiendo de, de esta idea general, el, el, el objetivo del, del proyecto se puede resumir en esta fase que aparece la transparencia, ¿no? de, la de generar un esquema de cooperación y eh, transmisión de conocimiento entre los principales actores implicados en la especialización inteligente en, eh, Europa, en regiones europeas, ¿no? siendo pioneros en la introducción de eh, la sostenibilidad y la inclusión en las estrategias de especialización inteligente, para de esa forma eh, garantizar la, la Provisión de capacidades, habilidades, herramientas, actitudes que se requieren para que esa transición sea lo más exitosa eh, posible. Eh, por lo tanto, el, el proyecto tiene como uno de sus objetivos también pues, desarrollar esas eh, herramientas, actitudes, habilidades necesarias para generar esa transición. Y en este sentido, el proyecto identifica cuatro, digamos, eh, cuatro grandes grupos de personas a las cuales proporcionan esas herramientas y habilidades. Por un lado están aquellas personas implicadas directamente en la definición de las estrategias de especificación inteligente de las regiones, a las cuales pues, necesitan guías a la hora de definir eh, las políticas y los diferentes incentivos que se deben generar para, para hacer la transición entre la, la S3 y la S4, eh, así también como herramientas para monitorizar cómo se está produciendo esa transición. Uh, ¿no? entre la S3 y la S4. Otro nivel de, ¿no? otro grupo de interés pueden ser los, los managers, los gestores de las, de las empresas, en particular de las de pequeño y mediano tamaño, eh, para las cuales es fundamental. Pues supone bueno, un reto en estos momentos ¿no? entender qué es la sostenibilidad y sobre todo cómo pueden implementar la sostenibilidad de sus empresas, cómo pueden generar valor en el mercado a través de implementación de estrategias de sostenibilidad ¿no? para mejorar su competitividad. Y uh, un tercer bloque serían los estudiantes, ¿no? eh, para los cuales, por un lado, pretendemos que sean conscientes de la asistencia y la importancia para sus regiones, en las que residen, de las estrategias de especialización inteligente y de los retos que supone eh, tra eh, la transición hacia, hacia esas estrategias S4. También, eh, y para los que pretendemos también, a lo largo del desarrollo del proyecto, pues eh, fomentar esas actitudes e incluso habilidades eh, emprendedoras que también son uno de los objetivos, como nos han comentado antes, de, del programa Erasmus, ¿no? Y por último estaría pues, la sociedad en general, la cual es, pues, bueno, eh, aspiramos a que esté informada de la existencia de estas estrategias, la transición hacia la, la sostenibilidad, el impacto que tiene en sus vidas, etcétera. etc. ¿Vale? Bueno, pues teniendo en, en mente estos, eh, estos ¿no? el objetivo general del proyecto y estos cuatro grandes digamos. Eh, Grupos de, de interés, ¿no? El proyecto se, se especifica cuatro grandes objetivos generales, ¿no? Que serían, pues, en caso anterior, promover la generación del conocimiento y el intercambio entre los agentes de la S4, proporcionándoles eh, evidencias que permitan eh, guiar su actuación, eh, fomentar, por otro lado, la, la, la responsabilidad social corporativa eh, en las empresas, ayudándoles, ¿no? Profesionales de conocimiento, herramientas ¿no? para que puedan las empresas también convertirse en empresas más sostenibles, de una forma que genere una ventaja competitiva para ellas en el mercado. Eh, estimular las actitudes emprendedoras entre la juventud, los estudiantes, en nuestro caso, de las, tanto de las universidades como de los centros de formación profesional, y generar estructuras de comunicación que fomenten la interacción entre las regiones eh, y dentro de las propias regiones. Eh, para eh, fomentar el desarrollo eh, sostenible de, de las mismas. Eh, rápidamente, y por no extenderme mucho, eh, el proyecto, este proyecto se articula en torno a cinco grandes paquetes de trabajo que aparecen aquí citados o pueden visualizarse en la, en la transparencia. El primer paquete de trabajo, como suele, suele ser habitual en este tipo de proyectos, pues es el que engloba todo lo que es la propia gestión de, de, del proyecto. El paquete 2 se centra en el, en el diseño de una serie de está más orientado a, a responder a dar respuesta a las necesidades que tiene ese primer grupo de, de agentes que son las estrategias los estrategas de las estrategias de especificación inteligente no so, Por tanto un, un paquete de trabajo que que trabaja llevar la redundancia más a nivel más más, más macro no el, el paquete de trabajo 3 es el que está centrado en, en el análisis de las empresas no de sus estrategias de sostenibilidad en general eh, cursos, eh, una formación, también unas herramientas que les permitan evaluar sus propias estrategias e implementarlas con éxito. Y el paquete de trabajo 4 es el que está centrado en más en, en los estudiantes, como digo, universitarios y de formación profesional, y que se desarrolla en torno a una serie de retos eh, que plantean empresas o van a plantear empresas en torno a una sostenibilidad a los cuales los estudiantes tienen que, que dar respuesta. Y por último, el paquete 5 es el que está relacionado a todo lo que tiene que ver con el impacto y la. Eh, Sí, la distribución del conocimiento un poco eh, al público en general de los resultados del proyecto. Bueno, el, el proyecto... perdona por interrumpir. Sí. Intentamos ir, ir terminando. Pues. Sí, sí, termino en un minuto. No, no, no quería entrar en los detalles de lo que son el, el, el cronograma del, del proyecto, que tiene una serie de, de bueno, paquetes entregables, pues son ya cuestiones más específicas, y simplemente bueno, quería cerrar... Eh, dando, bueno, esta es la, la página web de nuestro proyecto que pueden visitar, que hemos puesto recientemente en marcha eh, y también pues animando a, a las personas que están asistiendo a esta sesión a que, a que se impliquen en este tipo de proyectos, son proyectos, eh, bueno, que obviamente son complejos, pero son proyectos enormemente interesantes y yo creo que dan pie a proyectos que pueden tener un impacto muy fuerte o muy, muy positivo en, en nuestro territorio o en nuestros territorios, por lo tanto, pues bueno, Animo a la gente que a presentarse. Si hay alguna cuestión, estaré encantado de contestarla ahora o si después quieren contactar conmigo, también yo encantado de que comentemos cualquier cuestión. ¿Vale? Muchas gracias, Es que Casco. Muchas gracias, Martín. Pasamos ahora al otro caso de éxito seleccionado en Navarra, que es eh, eh, a cargo de Ruth eh, Bris, de la Universidad de Navarra. Y es el proyecto Kinesis. Adelante, Ruth. Gracias. Uh, ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, muy bien. Gracias. Egunon. Uh, es que recasco de noio. El torce agatica. Niretsa. Placer. Bapta. Eben. Negotea. ni Itzeguita. Soy Rubriz de la Universidad de Navarra, del Instituto Cultura y Sociedad, y voy a hablar de uno de los proyectos de Erasmus Plus que tenemos entre manos en este momento. Esto es una Alianza para el Conocimiento K2, ¿no? Eh, que son proyectos transnacionales entre instituciones de varios tipos. Entonces, para situarnos un poquito en el proyecto, uh, he pensado que empezamos así ¿no? porque un, el proyecto va, trata del mundo rural ¿no? y la imagen que tenemos de las zonas rurales de Europa quizás sea así, con actividades tradicionales, costumbres, uh, economía local, etcétera, etcétera, pero cada vez más se acerca más a imágenes así y el futuro de las zonas rurales de Europa ya es un poco incierto, ¿no? Entonces, esto en nuestro caso tiene mucho que ver con la despoblación. En Navarra sabemos que las zonas azules son las zonas que corren el riesgo de despoblación. En Europa, bueno, en España, por ejemplo, eso ya quiere una, una dimensión política y en Europa lo mismo. En, en Europa es un tema que preocupa bastante Uh, el proyecto Kinesis nace precisamente en ese contexto, entonces es como he dicho antes una alianza para el conocimiento eh, en el ámbito de cooperación, lo lidera en este caso la Universidad Lorientale uh, de Nápoles, tiene unos cuantos socios que son universidades que están a la izquierda y luego otros, otros muchos socios que son empresas, agencias, ayuntamientos. Tenemos aquí también socios aso asociados, ¿no? que tenemos más de 30. Y estamos acogiendo en ese momento socios as asociados nuevos. ¿no? Eh, para ser muy rápido. Eh, básicamente nos centramos en cinco países. Estonia, Países Bajos, Alemania, Italia y España. Nosotros somos el único socio español, que es una universidad. Hay otros socios que no lo son. ¿Y qué queremos hacer? Pues la idea es acercar a los jóvenes al mundo rural y promover la innovación en las zonas en riesgo de despoblación, compartiendo conocimientos de un país a otro. Es decir, que nosotros estudiamos lo que hacen en Estonia, uh, lo damos a conocer, ellos visitan a nosotros y también difunden esa información en sus países, etcétera, etcétera. ¿no? y y eso es una lista un poco para ir rápidamente de las actividades que llevamos a cabo. El modelo que tenemos es que la innovación social tiene que pasar no solo por los expertos, las empresas, las entidades públicas, sino también por los ciudadanos. Entonces, en cada proyecto, y luego explicaré a continuación cómo son los proyectos, tenemos que tener en cuenta lo que opinan, o, o lo que experimentan los ciudadanos involucrados. Uh, es un enfoque innovador. Uh, se supone que implica la cooperación entre diferentes sectores y sobre todo la involucración de alumnos universitarios jóvenes ¿no? uh, que tienen que trabajar problemas reales del mundo rural. Les proporcionamos una formación adecuada para eso, pero principalmente ellos digamos, se, se <ríe> van ahí a vivir al pueblo o a la ciudad pequeña, experimentan cómo es el problema que afronta esa comunidad y empiezan a intentar poner cosas en práctica. Tenemos, por ejemplo, un papel clave en todo eso es el agente local, que es el problem owner, ¿no? que es la persona que ha definido un problema, una situación, un desafío. Nos enfocamos mucho en el problem-based learning. Intentamos llevar a cabo en cada, en cada caso un análisis detallado de la situación y luego existe cooperación entre los diferentes sectores, la universidad, expertos aquí, de empresa, en otros países para afrontar la situación y desarrollar unas intervenciones prácticas, al final presentamos los resultados al problem owner y también a los demás socios, así que es bastante completo ¿no? como diseño. En 2022 ya estamos activos, el comienzo a finales de 2021 eh, estaba un poco afectado por el COVID, pero en este año pasado hemos estado muy activos. Uh, hemos tenido muchos alumnos aquí de otros países y hemos mandado muchos alumnos a Italia precisamente ¿no? para llevar a cabo actividades en las zonas de montaña de Nápoles. Y en este año pasado también hicimos un congreso, unos, unas visitas de estudios, seminarios, concursos y varias cosas. En este año hemos empezado muy bien con un hackathon. Uh, hemos lanzado ahora mismo el segundo la segunda serie de seminarios que, que tienen participantes de los cinco países y estamos definiendo en ese momento nuevas prácticas, nuevos problemas, digamos, para los alumnos que, que estamos acogiendo. Entonces, una, una cosa que nos había mucha ilusión sería colaborar con el programa Campus Rural en esta universidad para poder emparejar los alumnos que vienen de fuera, que a veces no dominan perfectamente el español, con un alumno local que les podría apoyar con los conocimientos de la lengua y, y de la cultura local. Entonces, toda la información del proyecto está aquí. Uh, en la página web también hay muchos vídeos y, y seminarios y cosas ahí colgadas. Uh, y solo quiero deciros muchas gracias por invitarme. Es que recasco, thank you. Y para cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias Ruth por la presentación. Eh, tenemos ahora un, bueno, unos minutos para, para preguntas, comentarios. Eh, si alguien quiere intervenir, podéis eh, levantar la mano o, o podéis poner una pregunta en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. O si sí, entre vosotros queréis comentaros eh, entre los oradores, queréis hacer algún comentario a. a a las presentaciones de, de los compañeros para ese momento. Bueno, yo quería, que no lo he dicho antes, agradecer al Gobierno de la Barra la invitación por, a esta jornada, porque para nosotros es importante este acercamiento a los potenciales beneficiarios y también la enhorabuena a las dos universidades por los proyectos en los que están involucrados, que la verdad es que son muy interesantes y a mí personalmente haber estado en esta charla me ha ayudado a... A conocerlos con detalle, así que les agradezco también a mis compañeros de, de panel la presentación porque creo que, que van viento en popa. Enhorabuena. Pues, eh, bueno, no sé si, si queréis comentar algún otro. Eh, si no, damos paso a... Eh, bueno, el, el director general de Acción Exterior no va a poder estar en este momento para clausurar el webinar. Vamos a darle la palabra a Carmen Mier, que es la directora de la Oficina de Proyectos Europeos eh, eh, de Gobierno de Navarra. Parece que tiene un problema con el vídeo. ¿Nos oís, Carmen? ¿Me oís? Sí. ¿Te oímos? Oírme oís, ¿no? O sea, yo intento abrir mi cámara y pone que no puede porque el vídeo está detenido por el hospedador. Así que nada, pues... Eh, Te, acabo de no mirar. Te acabo de abrir el vídeo, mira, pero tienes tú que aceptar. A ver, pruebo otra vez. jo pues no va a poder ser, pero bueno, no, no, no vamos a robar más tiempo... Eh, lo primero, pues lo que acaba de comentar eh, Beatriz es usar a nuestro director general, Sergio Pérez, que hasta el último momento eh, ha hecho lo posible para poder conectarse, agradecer a los ponentes y poder despedirse de todas las personas asistentes. Como no lo ha logrado, pues estoy aquí para hablar en su nombre. Eh, lo dicho, las presentaciones han sido súper interesantes, tanto por el el marco general para conocer un programa como Erasmus Plus en esas otras posibilidades que nos ofrece el programa. Es muy popular y de mucho reconocimiento, como nos ha explicado Alfonso, el programa de movilidades. ¿no? Ya sabemos que España es un territorio con mucho sex appeal. cuando llega el momento de elegir destino para esa movilidad. Pero está claro que a través de la presentación de hoy hemos ampliado horizontes ¿no? respecto a lo que nos ofrecía eh, Erasmus. Eh, quiero enmarcar, como lo ha hecho ya mi consejera al inicio del webinario, esta sesión en una colección de seminarios que nacieron en su día con la ambición de sensibilizar e informar sobre políticas, estrategias, programas, convocatorias europeas. Eh, intentamos eh, prestar especial atención a todas aquellas temáticas que están recogidas dentro de nuestra S4, eh, que como bien sabéis, pues se eh, pone el foco sobre prioridades y sectores que van desde la movilidad eléctrica y conectada, pasando por la movilidad, por la medicina personalizada, y acabar en Agri-Food y Industria Verde, ¿no? Eh, todos los seminarios buscan inspirar y retar a los que participan para presentar proyectos. Eh, los organizamos desde la Dirección General de la mano de nuestra Oficina Permanente en Bruselas y, como ya se ha comentado, la actividad está recogida en el Plan de Acción Exterior 21-24, en su pilar o eje 1 que se titula Navarra en Europa y que quede claro que lo que perseguimos con, con este tipo de actividades, más allá de la información y formación a la que ya me he referido inicialmente, pues es conseguir que nuestra comunidad tenga cada vez más peso, más presencia, más reconocimiento y mayor participación en Europa. Y con esto ya concluyo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, y, y muchas gracias a todos. Saludos desde Bruselas. Vale, pues muchas gracias otra vez la oportunidad de participar. Encantado. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.